Bueno, eh, tomar nosotros la medida del lugar, distanciamiento, mascarilla, lavado de la mano continuamente y cuidarnos, cuidarnos, porque miren, he visto en los últimos días algunos testimonios de personas que han fallecido o que han padecido el COVID. Bueno, yo no quisiera que me diera eso, porque miren, es terrible, es terrible cuando tienen esa gente en esos ventiladores, pero la gente parece que no le tiene miedo a eso. No, ya, el miedo le pidieron, le pidieron la gente ni siquiera usa mascarilla. Señores, este es el pueblo que todo el mundo le gusta aspirar masivamente a todos. ¿Tú sabes lo que es para cinco puestos? En la Junta Central Electoral se inscribieron tres, casi 400 personas. Casi 400 personas. Una cosa. Sabiendo uno que ahí hay gente que no tienen ni reúnen las condiciones. Eh, pero les gusta aspirar a todo. Aquí hay gente que aspiran a todo. A ver, no, pero eso no es de suerte. Eso no es de suerte. Eso ya. Olvídense, ya los senadores, eh, eh, eso siempre va en todas las instancias. Cada vez que sean electos eh, personas para integrar la Junta Central Electoral, la Suprema Corte de Justicia, olvídense. A mí nadie me va a meter eso, ahí no vale capacidad. Yo conozco gente, abogados, jueces, con una capacidad extraordinaria, pero no tienen el aval político, no tienen quien lo apoye político, y no llegan. Eso no es verdad, y qué, qué capacidad. Usted puede, usted puede demostrar y hacer un recital de capacidad. Sencillamente no hay forma. Bueno, ya un Ricardo Nieves, que todo el mundo lo quiere, para la Junta, para la Cámara de Cuentas y para cualquier cargo, ya, ¿verdad?, una gente así, eh, pero, eso es muy difícil Eso es muy difícil eh, Men, pero este, este país Uno no acaba de sorprenderse de las cosas que se ven en este país Yo tenía días, lo que pasa es que a, a mí se me quedan temas Muchas veces por la llamada O porque un tema se alarga Y, y tenía días por comentar este asunto de esta joven que la pareja le, tiró, le pagó a uno detritos humanos, a uno, eh, eh, porquerías humanas, que cobraron 3.500 pesos, porque eso es lo que le va a tocar, para echarle ácido del diablo a esa muchacha. Oye, eso hay que tener, porque eso es peor que una gente planificada una muerte a tiro. Coger una persona... Eso hay que tener una mente demasiado sucia y criminal. Las mujeres tienen que saber, las personas tienen que saber a quién buscan de pareja, señores. Hay que tener un maldito instinto criminal. Para una gente planifique una cosa así y los otros que se prestaron a eso, peor. Buena tarde. Buena. Se fue. Entonces, este... Oye, tú sabes lo que es rociarle eh, eh, porque una pareja no te quiere, planificar una adicción de esa naturaleza, que es peor que matarla casi. O sea, eso se puede llamar ser humano. Yo digo que esta sociedad está enferma, esta sociedad tiene, tiene muchas cosas, porque no es que ese tipo de cosas no pasen. En muchísimos sitios, en muchísimos países, pero es que con la frecuencia que así, aquí se están dando una serie de casos como tan, tan, eso es de, de, de los más bajos instintos humanos que puede una persona. Eh, eh, eh, hay que no tener corazón, hay que no tener sensibilidad humana, hay que ser no un animal, no todo animales. Actúan así, porque un animal, si usted no lo embroma ni le hace daño, el animal le pasa y no le hace nada a usted, la mayoría de las veces, pero un ser humano que convive con otras personas, que le ha dado hijo o que le puede dar hijo y usted eh, eh, anidar en esa mente cosas tan sucia y tan criminal y tan aquerosas, hay gente que está planteando que en la ferretería no se vende esa vaina porque ya van varios casos y eso se está haciendo. Imagínate, eso sería lo, la última desgracia que le pudiera venir a este país, que eso se comience a utilizar con mucha frecuencia. Eso sería lo último. Yo creo que las autoridades dominicanas tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que tomar medidas frente a situaciones tan desvergonzantes como esa. Es una cosa que, que, que debe de llenarnos de vergüenza a nosotros como sociedad. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Omar, yo tengo la solución para eso. Quien cometa ese tipo de acción vandálica, hacerle lo mismo, pero en una plaza pública que lo vea todo el mundo. Porque eso es un crimen aberrante. Muy el ácido del diablo a una persona. Yo creo que esa es la solución para que esto se termine. Quien cometa ese error hacer es lo mismo en yo, una plaza pública. Yo escuché hoy varias mujeres, déjame decirte, eh, hablando conmigo sobre ese caso y me planteaban eso mismo que tú estás diciendo, que le hicieran lo mismo a lo que hacen eso. Aparte de las condenas que, que, que se pudren las cárceles porque eso es una cosa... Eso, miren, esos señores, eso hay que pasar ya la línea de un ser humano, un individuo, un, un ser humano, una persona, porque pueden haber mujeres que hagan eso también, a hombres. Eh, los casos que uno conoce mayor, mayormente son de hombres a hombres, a mujeres. Pero yo sé que se han dado casos de mujeres que... Pero el, el, el, el, el dique ser humano, que yo no catalogo, una persona que, aunque sea le pase por la mente una cosa así, no puede ser un ser humano. Yo no lo puedo catalogar de ser humano. Es una bestia y no cualquier bestia. O sea, so, yo... yo He visto crímenes y he visto cosas, pero cuando uno ve una cosa así, buena tarde, hermano. Yo que también que le echan a ellos. Que, están bien, que le echan. Dígame que no se escuchó. Aló. Omar. Sí. Oye, Omar. Así es mito como dice, como dijo el otro señor. Sí. Eh, echarle a ellos mismos una plataforma, tú eres, que todo el mundo lo vea. Ahora viene lo bueno, son cuatro. Sí. El, el, el juez o los jueces, 120 años, 30 para cada uno, si quedan vivos. No, claro, esa gente... Tiene... Y, tú verás, y tú verás que así se va a acabar eso. Tienen que darle una lección, eso esa es la verdad, tienen que darle una lección. Esta justicia no puede venir. Con una vaina, eh, porque eh, si se permiten ese tipo de cosas, después se convierte en un relado Buenas tardes. hola buenas tardes. Buena. Omar, ¿cómo está usted? Bien, gracias, un placer. Bien, tenía varios días llamando, no sé qué pasaba con la línea por allá. No hemos no podido comunicar. Ah, no, no, es que hay problemas a veces con esto. Ok, Omar, eh, sobre ese caso, muy atinado su, su comentario. Está bien, los niños hay que... Eh, corregirlos si cometen errores pero no es ese grado Omar de querer matar a una niña usted vio la foto de cómo que esa niña no no eso no tiene madre Omar no quiero ver eso de chepe esa niña está viva ¿Así? si la justicia se, se comete un error soltando a esa mujer y pueblo se va a tirar a la calle bueno yo yo yo le digo la verdad muchas gracias Omar gracias a usted yo le digo la verdad tienen que ser implacables porque es que si sí. oigan esto señores yo siempre lo he dicho, aquí, la comien aquí las cosas comienzan de relajo y después se convierten en común. Buenas tardes. Sí, buenas. Un placer. Hola, Omar. Oh Primero, lo que tenemos que hacer es eh. investigar quién es que vende ácido del diablo. Porque a alguien se lo compran ellos. A alguien también eso es verdad. A alguien se lo no, compran. investigar el caso, entonces caer encima a esa persona que lo vende. Claro, eso tiene que haber control en la venta de eso. Claro que sí, eso es verdad lo que usted dice. Totalmente de acuerdo. Claro, debe de, debe de haber un control. Las autoridades tienen que tener un control. Y ciertamente, y va cuando usted ve, porque esos delincuentes tienen un perfil que, de, que usted lo ve y que comprando eso, hay una acción criminal que van a cometer. Coño, entonces el criminal que vende eso también tiene que recibir una sanción. Tiene que recibir una sanción el criminal, porque ese que le vende eso a esos bandidos, que se le ve que son bandidos, tiene que recibir una sanción. Buenas tardes. Buenas sí, tardes. Sí, buenas tardes, Omar. Un placer. Sí, Un placer. Omar, tú recuerdas, te voy a hacer una pregunta, a ver si tú recuerdas de una muerte que le dio... Que le, dio, que le dio el papá y, y, y, y la mamá que participaron los dos un par de mellizos hace más de 35 años yo sé que tú eres de ese tiempo yo no recuerdo, recuerdo? ¿qué pasó con ellos? ¿qué pasó? de ese tiempo que el papá y la mamá lo por los por, la, por, la, por, la, por los piecitos lo tiraron una olla de trino sí, sí, sí Sí, sí, ¿Tú okay. Sí. Pues si sí, los presidentes ya han puesto órdenes de ese tiempo No había, no había pasando lo que está pasando hoy en día Bueno, déjame decirte El papá que Para que tú veas lo que son las cosas Tengo que ser justo Eso fue un crimen atroz pero el que hizo eso anda por ahí Pero bien feo ese crimen Muy bien feo El que hizo eso Sí, yo sé, yo sé Anda por ahí el que hizo eso Y se ha rehabilitado Porque tengo que ser Y, y es un ciudadano Tranquilo Y cometió ese crimen Sí, Yo lo veo diario Yo lo veo diario Ese crimen que tú dices Sí, sí, es verdad Gracias mi amor Sí. Buenas tardes. Buenas. Buenas, Omar. Sí. Yo señor, quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué sirve eso, el ácido del diablo? ¿Qué es lo que hacen con eso? Yo no sé. Yo, mira qué buena pregunta. No, no, pero aparte de eso, qué utilidad, porque es verdad, yo me hace esa pregunta. Bueno, me dice aquí el men que son detergentes para... Desinfectar lavamanos, toiles, pues, eh, eh, inodoros, verdad? Sí, sí, si, si, mándame un video, Sí, sí. Si, si. Pero eso tiene que haber control, porque ya eso está causando mucha, eh, eh, mucha desgracia en este país. Pero, pero, y las cosas aquí comienzan de relajo. Ustedes recuerdan en este programa cuando sucedió el primer secuestro. Que yo dije, aquí las cosas comienzan de relajo y después eso se convierte, ya el secuestro es una cosa común y corriente aquí. Buenas tardes. Buenas Bu Buena tardes por aquí. Buenas. Buena Hello. Buena. Hello. Sí, adelante.